Todos nuestros oyentes y sean bienvenidos al programa semanal Relaciones del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Dispital de San Francisco, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como arroba serio, y, y también pueden escuchar este programa a través de Facebook o por medio de la página web laud.uispital.edu.com. El día de hoy estaremos hablando de las experiencias de la internacionalización e investigación universitaria. Y para ello nos acompaña Iván Díaz Él es docente del programa de administración de empresas en la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede principal de la Uniminuto. Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Te escucha bien? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Creo que Mire tiene un poquito de interferencia. Eh, bienvenido, Induan, bienvenida a Relaciones, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchísimas gracias y muy contento aquí por la, por la invitación que me han extendido. Y es un gusto tenerte en nuestro programa. De igual manera nos acompaña Geraldine Montoya, ya es gestora de la Movilidad Académica de los Estudiantes. Hola Geraldine, bienvenida a Relaciones. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, para comenzar la tarde de hoy vamos a hablar un poco acerca de las experiencias de internacionalización e investigación universitaria. Como mencionaba mi compañera Emily, nos acompaña Iván Medina, el docente del programa de administración de empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Sí, ya te escuchamos. Creo que eh, mientras compañera puede conectarse mejor. Eh, nos gustaría, Iván, para comenzar, que nos contaras un poco de tus actividades, cursos, talleres experiencias que has realizado en Colombia, principalmente en el exterior. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, yo considero, bueno, de, de momento yo estoy en la academia hace poco más de nueve años. Hace poco más de nueve años que he estado vinculado al sistema Uniminuto considero que obviamente las actividades de interacción académica y de investigación son importantes a la hora de establecer también esos puentes con escenarios internacionales, escenarios obviamente para comparar, para generar esos parangones, para equiparar también y obviamente pues para ganar, eso es un gana-gana entre los procesos que se desarrollan aquí a nivel interno con el nivel externo. Yo tuve una oportunidad hace ya bastante tiempo, de tener como esos primeros pinos, esos primeros pinos de, de hacer un acercamiento y fue algo que me gustó bastante. Eso fue ya hace poco más de siete años, poco más de siete años, cuando se estaba estableciendo una misión académica. O sea, se hacen distintas misiones académicas en la universidad precisamente para establecer esos convenios, convenios en actividades directamente con aulas de clase, pero también con procesos de, de investigación, fortalecer la investigación y, y la idea es precisamente incrementar esa capa de producto, artículos, capítulos de libro, y más allá de eso también, el relacionamiento con personas de otro lado, de pronto un idioma distinto, que a veces uno dice, vea pues, yo llego acá, no sé hablar este idioma, pero de qué manera yo me voy a dar a entender. Entonces pues hace siete años digamos, como esa primera experiencia me gustó bastante, fueron 15 días en un país lejano, en Bulgaria, eh, con la Universidad Técnica de Sofía, se, estaba, se había establecido un convenio allá, nos invitaron, tuvimos eh, un grupo que dijimos, bueno, well, lancémonos, vámonos y compartamos experiencias con, con personas de otro país, obviamente, pues, allá el alfabeto es distinto, el cirílico, así, estilo ruso, eh, el idioma, pues, la verdad, muy complicado en el, en el momento que estuvimos fue un poquito difícil porque obviamente uno llega neófito en los temas y dice no pues esto es bastante complejo ¿no? pero eh, fue muy llamativo fue interesante la experiencia y aparte de eso eh, lo he venido presenciando con algunos de los estudiantes, de hecho dos de ellos uno estuvo hace dos, dos, dos años perdón eh, más o menos un periodo de tres cuatro meses eh, otro estuvo hace un poquito más, estuvo también en Bulgaria, estuvo en Japón, y de hecho creo que él se fue ya a trabajar precisamente eh, a Sofía, Bulgaria. Entonces, digamos, como la primera experiencia, pronto para no alargar tanto esta intervención, es como decir que hay experiencias de lo que viene siendo la parte de, de misiones académicas, pero también los ejercicios, por ejemplo, de clases espejo, o también los ejercicios de cursos COIN, en los que también estoy como empezando, o por lo menos queremos desarrollar uno, con la IUT allá en Costa de Marfil. Entonces son distintas actividades que en el trasegar le dejan a uno como impactado, conocer nuevas culturas, conocer nuevos idiomas, eh, de hecho esa, se está estableciendo ahorita una misión académica a Costa de Marfil, por lo que estamos estudiando ahorita francés, y eso es algo como bastante bonito, llamativo, enriquecedor, y que esto es un increscendo, ¿no? Esto es paso a paso que uno va a obtener como, como nuevas cosas. Claro que sí, Juan, y precisamente son de estas experiencias de las que nos gustaría conocer un poco más. Pero iniciaremos sabiendo, o bueno, que tú nos cuentes por qué decides hacer esta actividad en el exterior. ¿Por qué Bulgaria? Pues la verdad... Mmm, hay eh, eh, un amigo bueno, él falleció ya, pero él, él tenía un dicho a veces, decía, brutos, pero decididos. Entonces uno, dijimos, no, de una. Yo, por ejemplo, dije, no, pues es un escenario bastante lejano, tal vez no conozco absolutamente nada, pero eso me gusta. El tema de uno aventurarse, de conocer la región, es, eso hizo, por ejemplo, en mí, que más adelante recorriera también algunos países de la zona para decir, estas experiencias son las que a uno lo terminan por nutrir. Entonces, Salió una convocatoria porque una persona de, de, de, eh, es ciudadana colombo-búlgara y ya está estipulado, ya está establecido. Entonces se crea como el escenario, se hacen misiones académicas cada año y también se realizan esas aperturas. En el momento que nosotros fuimos, estaba estableciendo un convenio con la Universidad Forestal de Sofía. Entonces también son algunos convenios con otras universidades, con algunos de los programas. Me llamó mucho la atención porque es una cultura totalmente distinta. Desde pequeño me ha gustado mucho el tema de la geografía, el tema de, de, de analizar otras culturas en componentes sociales, económicos, políticos, ambientales. Accidentalidad geográfica para mí es una de las cosas más bellas que puedan existir, idiomas. Entonces fue un reto, me pareció algo como chévere, eh, conocer otra cultura, conocer otro país, conocer otro, otros platos gastronómicos, eh, estar en el campus universitario, estar en el campus universitario, y si bien fue una experiencia, pues algo corta, porque netamente es una misión, no es una estancia, no es una estadía, pero llama mucho la atención y le abre a uno mucho la mente para desarrollar otro tipo de actividades. Vale, Iván. Quisiéramos, bueno, desde esta experiencia que nos cuentas, desde esta, este conocer un país totalmente distinto, ¿qué cambios pudiste notar? ¿Qué experiencias puedes contarnos? de Aunque fuera corta, pues tuviste un intercambio cultural bastante marcado. ¿Qué experiencias puedes contarnos de eso? Aquí quiero de pronto apropiarme, apropiarme también algunas cosas que, que escuchaba en, en estudiantes que estuvieron allá pues ya un periodo más lejano de pronto de pasar el invierno ya de estar en un escenario de invierno nosotros llegamos en como en otoño había momentos donde estaba bastante frío y momentos donde estaba bastante eh, rico el sol pero también es como la experiencia, bueno a mí me pasó algo muy curioso y era el día anterior a a devolvernos, yo refundí la llave, me refundí la llave de mi habitación y entonces yo dije miércoles y ahora ¿qué hago? me va a tocar tumbar esa puerta, romperla porque ahí tengo las maletas y tengo todo Traté de comunicarme con la persona que estaba ahí en, en, en la entrada. Nada, tocó, o sea, yo le hacía como por señas, era una persona que hablaba netamente búlgaro, no hablaba nada de inglés, uno más o menos ahí a, hace el, el, el diálogo en inglés. Gracias a Dios, bajo un estudiante y el estudiante hacíamos como una triangulación. Hablábamos más o menos en inglés, él se, comentaba, se comunicaba con la señora en búlgaro y me retroalimentaba. Entonces, el idioma en sí, al comienzo puede ser una barrera muy fuerte. Estas personas que estuvieron un periodo un poco más, más extenso, se empezaron a, a, a... Bueno, como que ya tienen muchas más nociones del idioma. Yo recuerdo algunas muy pocas palabras. Por ejemplo, cuando se hizo un brindis en, la noche, en una noche de investigación, entonces uno levantaba la copa y nasdrave. Nasdrave, no sé qué. Entonces, bueno, ya sabemos que decir salud es nasdrave. Pero... Estas personas ya tuvieron pues, contacto con, las perso con otras personas, con estudiantes, eh, con profesores, vieron materias. Si bien es cierto que lo vieron en inglés, porque digamos es directamente como una, eh, una sede de la universidad que lo hacen en, en inglés, también tuvieron la oportunidad de trabajar pues, el otro idioma. Me gusta mucho el tema gastronómico, entonces la gastronomía fue algo muy, muy interesante para nosotros. El contacto o el choque cultural es fuerte eh, el comercio también es muy distinto es una, si bien es cierto que es una ciudad capital Sofía, bueno como dicen ellos Sofía eh, es pequeña, 1.300.000 1.400.000 habitantes por mucho el comercio cierra muy temprano tipo 6 de la tarde, entonces también las costumbres y demás son distintas y así sea un periodo muy pequeño de tiempo pues uno también como que aprende muchas cosas. Cuando uno visita el campus, cuando uno mira la universidad, cuando uno mira los temas que trabajan, de hecho el, el teclado, mirar un teclado en otro lenguaje, en otro alfabeto, ya para uno dice, bueno, eso es como, venga, pues aquí, que ¿esto que es? como es la otra? Entonces es interesante porque también hasta para escribir, eh, evidencia como un pequeño eh, talanquera al comienzo. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Y lo que se puede prestar, ya cuando se avanza, por ejemplo, por ejemplo, se está en el sitio, es uno decir, bueno, empezamos a relacionarnos, empezamos a avanzar en ciertas cosas, no solo en el idioma, en las costumbres, en muchas otras cosas. Hay alguien que dice, si no estoy mal, es un empresario de venezolano que es Gustavo Cisneros, que dice, bueno, a donde usted llegue, haga de cuenta que usted es ciudadano de allá. Yo se lo escuché a él, no sé si, si se lo haya... Eh, él escuchaba a otra persona pero yo se lo escuché a él, entonces el sentirse como en su casa, empezar a orar como en su casa y también como se dice el hombre es un animal de costumbres, entonces es empezar precisamente a adquirir esas nuevas competencias donde yo esté esas nuevas habilidades, entonces si vamos a hacer un ejercicio de internacionalización así yo esté ubicado aquí, un otra persona de, de otro país, esté ubicado detrás de la de la de la pantalla de computador detrás de, la, de otra cámara, es est establecer ese relacionamiento es muy importante. Nosotros tuvimos otra experiencia ya en la universidad con una investigadora checa, que se llama Gabriela Antosová y con Gabriela hicimos, pues, trabajamos en un proyecto, eh, de hecho, pues, ya tenemos ahí una publicación en una revista portuguesa, y la idea que se hizo con ella fue en, dinamizar en es escenarios de... de de turismo en Bahía Solán. Pues, también trabajar con una persona que tiene pues, amplia trayectoria investigativa, eh, es una persona que tiene pues, bastantes publicaciones, es una persona que ya terminó su persona pues que a uno le, le aporta bastantes cosas. La tuvimos eh, cara a cara, trabajamos con ella en un periodo más o menos de unos cuatro meses. Entonces también fue otra de las experiencias de internacionalización a la reversa, ¿no? a la inversa, donde la persona viene hasta acá. Entonces, todos estos escenarios, todos estos escenarios, de hecho yo tengo una asignatura en la universidad que se llama Internacionalización de Pymes. Y en Internacionalización de Pymes, uno trabaja todos estos escenarios de cómo una pyme se puede internacionalizar. Hoy en día es bastante escaso, por llamarlo así, es muy escaso que una pyme acceda a, a la internacionalización. Muy pocas dicen, se quedan en su zona de confort, en un escenario local y no van más allá. De hecho, por ejemplo, con los estudiantes tenemos algunos ejercicios de eh, tomen, indaguen, por ejemplo, a veces artículos científicos, ¿sí? pero a veces ejercicios tan sencillos como notas de prensa. Y esas notas de prensa, decir, bueno, usted me va a leer en ese idioma, si usted quiere eh, darle al portugués, hágalo en portugués o hágalo en inglés o hágalo en francés. Pero vamos a tratar de entender cuál es la dinámica de las empresas en otro contexto, ¿ya? para alejarnos un poquito del contexto nacional. Es así que no solo es visitando, no solo es conociendo, no solo es recorriendo, que bueno, vale decirlo, es la mejor forma, es lo más chévere porque son las vivencias, pero también hay otros mecanismos donde uno se puede acercar al mundo, ¿cierto? Se puede acercar al mundo. Eh, el tema de la investigación es múltiple y solo con tomar artículos científicos, con tomar artículos científicos, yo puedo tratar de entender lo que está pasando en alguna parte en algún contexto mí, precisamente en particular. Entonces, esto es un ejercicio múltiple que eh, todos los días como que nos abre, ¿no? Nos abre precisamente para tratar de comprender muchas cosas. Bueno, y aparte de todo, eh, pues de lo que nos cuentas sobre tu experiencia. Eh, quisiéramos eh, conocer también un poco acerca de tu experiencia como profesional. Como profesional, eh, obviamente uno tiene acercamiento, acercamiento precisamente por si uno está haciendo una revisión de fuentes secundarias. Yo, yo tengo un traslegar de pronto en la academia ya de un tiempito. Yo empecé estudiando, pues tengo mis dos pregrados, son distintos. O sea, uno diría, bueno, ¿cómo se relaciona esto con esto? Pero hay pues puntos de, de fuentes interesantes entre lo que es la microbiología industrial y lo que es la economía. O sea, yo soy microbiólogo industrial, soy economista. Posterior a eso, pues tengo algunos estudios de, pues, de posgrado en Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y actualmente adelanto un doctorado en, en agrociencias Entonces, en la experiencia académica, uno tiene, digamos, como la oportunidad ahorita, por ejemplo, en, a escala doctoral, uno puede llegar y acceder a escenarios por ejemplo, de pasantías o estancias doctorales en otro país. Que es muy importante o por lo menos a uno sí le hacen mucho hincapié es en, en el idioma, ¿no? El idioma es algo fundamental. Entonces, en la, algunas de estas becas, por ejemplo, una Fulbright o algo así por el estilo, exigen un nivel nivel de inglés pues a veces uno de los como de los de las barreras a las que uno se puede enfrentar es por ejemplo no tener un nivel muy alto de inglés o de cualquier otro idioma por eso es importante constantemente estar eh, practicando no practicando el idioma cuando uno está en los procesos eh, académicos uno también conoce personas de otro país personas que son profesores, personas que vienen de intercambio por estudiantil. Yo tuve la oportunidad de conocer un amigo de, duramos bastante tiempo allá en la universidad, eh, hablando y demás, he estudiaba otra carrera, pero era como del cómo. Entonces era un alemán, había un, un un ucraniano, había una suiza, había un ruso, de hecho había un profesor que era ya de Rusia, a ratos ni se le entendía pero era, era como, como, como esas actividades que uno constantemente genera esos procesos de interacción. Y me hubiese gustado, yo particularmente como que, bueno, en esa época no, no, no tan allá, pero como que los procesos de internacionalización se han venido abriendo últimamente más que antes. Antes se hacían, sí, pero eran un pues eran menos, pues las oportunidades eran menores, hoy en día esta apertura que hay, estos escenarios de globalización, eh, auspiciados también con las tecnologías y con las TICs, cierto, con todas estas TICs, le permite generar un, acerc un acercamiento mucho más fuerte, es decir, bueno, venga, yo estoy estudiando acá esto, si yo me quiero ir allá a esa universidad, por lo menos para cursar un semestre, ¿cómo se hace? Ya esto se está abriendo con mucha más facilidad, yo veo allá estudiantes que se han ido a Brasil, que se han ido a Argentina que se han ido a Estados Unidos que se han ido a distintos países de Europa, ahorita hay un estudiante también dos estudiantes que se fueron a hacer su maestría en, en España, entonces cada vez facilitando esto, uno puede pues se puede abrir las, las, las ventanas en, en, en escenarios por ejemplo, de, ahorita con lo que estoy estudiando también la idea es eso, también la idea es abrir, abrir los escenarios también académicos pero abrirme también más con otras oportunidades que, por ejemplo, la universidad brinda. Esto ahorita a mí me gustaría mucho conocer Costa de Marfil, no es un destino muy común, ¿cierto? No es un país que uno diga, oh, esto es del primer mundo, allá, mejor dicho, vamos a ver. No, es un país que tiene sus, sus bemoles, que tiene sus, sus inconvenientes, pero que también puede ofrecerle a uno muchísimas cosas. De hecho, ahí se está tratando de hacer un acercamiento, ahorita por temas de calendario académico un poquito difícil realizarlo porque ellos estaban empezando creo que a mitades de octubre no se pudo establecer como un buen puente, ahorita por, precisamente porque no, no, no alcanzó a cazar, pero desarrollar una actividad con ellos en otro idioma, con una cultura totalmente distinta, y es más, creo que ahorita se están haciendo ejercicios para abrir en países donde el nivel eh, o la calidad de vida o el nivel de ingreso es aún más bajo, por ejemplo casos como Togo, pues sería muy chévere me gusta o por lo menos yo estoy trabajando desde escenarios de cadena de valor enfocadas en el mercado agrícola y muchos de estos países la África Subsahariana están muy o oh, por lo menos en la parte de las cadenas de valor, una agricultura de subsistencia, la tienen como, como, como una salida importante para tratar de, de, de impactar positivamente su economía entonces yo creo que hay, todos los días aparecen distintas oportunidades, distintos retos que lo importante ante todo es poderlos capitalizar en la medida de lo posible, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y ya que lo mencionas, ¿cómo crees que todas estas experiencias de internacionalización que has vivido han contribuido a tu formación profesional? Yo tengo una que se me olvidó contar, y es, por ejemplo, que por cosas de la vida, yo hice una clase espejo con la Universidad Arturo Jauretche, esa es de Argentina. hicimos con una docente... Ella es, es, es doctora en temas de economía agraria, entonces por cosas de la vida eh, yo estoy en proceso como de proponer, cierto la, o sea, generar, valga la redundancia, la propuesta de, de opción de grado. Entonces con la, con la propuesta yo estoy enfocando en cadenas de valor agrícola, bueno la trabajo con, con un producto, eh, una fruta es autóctona y demás pero entonces yo necesitaba un par evaluador, bueno, un par evaluador internacional, un par evaluador nacional, pero externo a la universidad donde yo estoy estudiando, y otro par eh, ya de la universidad. Entonces, yo le pregunté a esta persona y ella me ha colaborado precisamente y me está ayudando como, como par internacional para, para la evaluación de, de mi propuesta. Eh, los ejercicios de investigación, por ejemplo, lo que se desarrolló con Gabriela, la checa fue bastante llamativo, fue muy bonito, fue interesante. Los ejercicios, por ejemplo, con algunos docentes, eh, con algunos eh, empresarios y demás de otro lado, también a uno como le, que le aportan precisamente a lo que uno está desarrollando. Entonces, escenarios, por ejemplo, de México, escenarios en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, nosotros también tenemos una publicación allá, y hubo como también algunos contactos con algunas personas de, de, de, de, del país que nos colaboraron con traducciones, que nos colaboraron también para aproximar ciertas cosas de lo que, ah, venga, aquí esto se llama de tal forma, entonces pongámoslo acá. Por ejemplo, había un producto, entonces aquí lo conocemos como la panela, no sé qué, entonces en Brasil es la rapadura. Es que la rapadura, venga, ah, venga, interesante. Entonces, en un proceso de de tan, tan bonito que es la parte académica todas estas ayudas o todas estas personas son un apoyo muy fuerte son un apoyo muy fuerte eh, cada día y cuando se abren nuevas, opor, nuevas opciones, ahorita también creo que ya que se abre ahorita posterior, bueno, es que todavía estamos en, en escenarios pandémicos pero la, la incertidumbre se ha reducido tal vez un poco con el tema de la vacuna y con otras medidas se puedan abrir nuevamente espacios, tal es el caso de Japón a mí me parecería interesantísimo poder tener ese choque cultural allá en Japón, algunos estudiantes han estado, algunos estudiantes están por ejemplo muy aventajados en el idioma y eso como que a uno le da más, más fuerza también como para seguirse preparando Súper Iván y de hecho de verdad que agradecerte toda esta información que nos compartes estas experiencias, de verdad que es muy enriquecedor escuchar estas actividades de investigación, de internacionalización universitaria que nos fortalecen bastante para todos nuestros procesos. Me encantó escuchar estas experiencias que tú compartes y que se identifican claramente con el desarrollo, el fortalecimiento, esa apertura económica, esa apertura en la educación, de poder investigar y conocer otros países, otras culturas, ese intercambio intercultural que es tan relevante y todo eso has podido resaltar en el día de hoy. Entonces, pues ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo por el día de hoy, pero agradecerte pues por toda esta información y verdad que estas experiencias han sido bastante importantes para contribuir y para fortalecer y motivar nuestros procesos de internacionalización. No me queda más sino agradecerte por acompañarnos pues en la tarde de hoy, de verdad que esperamos poderte tener en un próximo programa, a mis compañeras de igual manera por acompañarnos en la tarde de hoy eh, un cordial saludo pues, a todo el equipo del Seri, a todos nuestros oyentes que nos escuchan en la tarde de hoy y pues, a la emisora Laud 90.4 por brindarnos este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos. Muchas gracias también a Mauricio Pañalosa. Muchas gracias. Que estén muy bien. Una feliz tarde. Gracias.